Hola a todos, mi nombre es Fernanda Guanela, soy alumna del Instituto de Formación Docente y Continua. En la Cátedra de Alfabetización Digital nos propusieron hacer un trabajo sobre documentos científicos. En este caso voy a explicaros cómo usar documentos científicos. Los profesores a cargo se llaman Fernández Carlos, García Jesús, Funes Víctor y Rivarola Soledad. Voy a abordar temas como documentos científicos, referencia, tipos de documentos, manuales, tratados y obras de consulta, monografías, obras colectivas y compilaciones y la bibliografía que utilicé para realizar el trabajo. ¿Qué son los documentos científicos? Son el soporte fundamental del conocimiento fiable, acreditado y reconocido. Es el conjunto de los requisitos o resultados de la ciencia. es una referencia? Es una descripción breve y estructurada con los datos necesarios para identificar un documento o incluso para localizarlo y conseguirlo. Tipos de documento. Aquí nombré algunos. Manuales, tratados y obras de consulta, monografías especializadas, obras colectivas y compilaciones, publicaciones de congresos y reuniones, tesis y trabajos académicos, informes técnicos y documentos de trabajo. Manuales, tratados y obras de consulta. ¿Qué son? Son documentos que sistematizan un conocimiento disponible y consolidado. Asimismo, tienen subgéneros, como manuales, enciclopedias, diccionarios, atlas. Obras de consulta son materiales importantes para nuestro aprendizaje. Monografías Son documentos especializados en un tema concreto Abajo del video en la descripción voy a dejar el link para que vean cómo hacer una monografía Cómo usar los tratados y las monografías A través de bibliografías recomendadas y catálogos de la biblioteca Las características que tiene una monografía pueden ser Pretenden hacer aportaciones nuevas, asumen la forma de libros, suelen ser de mediano tamaño, pueden tener uno o varios autores. También son útiles como lecturas recomendadas o complementarias. Obras colectivas y compilaciones. Son un documento compuesto. Tienen redacción y contribución de muchos autores sobre un tema teniendo entidad propia. Son útiles para el lector, ya que contienen información especializada. Se presenta en forma impresa o electrónica. Tienen un carácter compuesto. Sí, asimismo, se subdividen en documento fuente y documento parte. Documento fuente es la compilación completa con sus autores. Y el documento parte son contribuciones con sus autores particulares. Aquí dejo la bibliografía que utilicé para realizar el trabajo, también va a estar en la descripción del video. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil la información. Saludos a todos.